Bueno, vamos hasta Huelva. Hay que ver la facilidad que nos dan las ondas de radio, ¿verdad? Nos dan la facilidad de viajar por todo el país. Bueno, pues allí se encuentra Juan Bustamante López. Ha publicado tres libros. Vamos a hablar con él. Así que le damos ya la bienvenida, Juan. Muy buenos días, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un abrazo desde Huelva para toda la gente de Paradas. Toda la zona de Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí encantado de tenerte en esta entrevista que, bueno, llevábamos ya detrás de ella tiempo, pero bueno, hasta hoy no ha podido ser. Y bueno, dicen que más vale tarde que nunca, ¿no? Exactamente. Nunca es tarde si la dicha es buena. No <ríe> Exactamente. Bueno, pues tiene tres libros en el mercado. ¿Y ahora qué claves para superar una ruptura? Nosotros dos, ¿cómo mantener la pareja? Y así no, errores al conocer a alguien. Bueno, sí, señor. En, pr en primer lugar, Juan, ¿cómo surge la idea de escribir el primer libro? Pues mira, el primer libro surgió porque tuve una ruptura, como desgraciadamente pasa hoy, muy habitual en mucha gente. Yo llevaba siete años con una persona, entonces, pues nada, pues lo pasé muy, bastante mal, como suele pasar, eh, muchos recuerdos, se pasa mal, se, está muy triste, está muy agobiado. Y una amiga mía que es psicóloga, pues me recomendó, oye, ¿por qué no escribes ...ha sido una especie de diario para desahogarte... ...para soltar toda tu, tu pena, tu frustración... ...y luego se me ocurrió, digo... bueno ...y por qué no hago un libro en vez de un diario... ...porque fui aprendiendo, haciendo cosas distintas, ¿no?... ...que comento en el libro y que ahora comentaremos... ...para ir eh, superando la doctura... ...para ir superando el dolor, para ir superando la pena... ...y digo, pues yo creo que esto le va a servir a mucha gente... ...entonces decidí, pues, eh, hacer un libro... ...fue bastante complicado... ...porque además estaba en el momento de lo fatal... Y nada, pues lo saqué al mercado, como además con la editorial Círculo Rojo, que bueno, es una de las más reconocidas. Apostaron por mi proyecto y mira, pues me vino muy bien porque salió el libro y oye, pues aquello empezó a tener cada vez más éxito, más repercusión. Y nada, después saqué el segundo, el tercero y, y ahí estamos, la verdad es que sí, ya estamos con esta trilogía. Exactamente, porque un libro que en principio fue uno, pero que después ya con el paso del tiempo y debido al éxito... Eh, se convirtió en trilogía. ¿Qué nos encontramos en este primer libro, Juan? Pues mira, en el libro Porque el, libro, locura, el, el eh, libro no es una novela, que... ¿no? No es una novela el libro, ¿no? Eh, no, no, no. Es un libro de autoayuda. Ah, exactamente. Enfocado a la autoayuda. Que siempre cuento, que hombre, que no soy psicólogo, pero yo cuento mi experiencia y sobre todo lo que he aprendido, que oye que aunque no sea psicólogo con todo mi respeto a los psicólogos pero yo creo que también una persona que ha pasado por ahí que mejor que te lo cuente no y que te diga oye pues yo conseguí superarlo haciendo esto y evitando esto entonces este primer libro que se llama y ahora qué Claves para superar una ruptura que está a la venta por cierto en cualquier plataforma tanto en internet en Amazon como en la página de Fnac como en el corte inglés la casa del libro y en las librerías o sea que cualquier persona lo puede encontrar de en cualquier parte de España eh, pues nada, con, el, con este primer libro podemos encontrar pues muchos capítulos. El primero de ellos, eh, digamos, más importante es eh, cuando hay, explico hoy en el libro que, bueno, que te tienes que mentalizar y darte cuenta de que cuando has tenido una ruptura es una etapa que se termina en tu vida, pero no quiere decir que no puedas seguir adelante con tu vida. Eh, llego a poner la famosa frase esta de que esto es como las olas del mar, siempre viene una detrás de otra, ¿no? pensamos que, cuando se acaba una relación, que ya es el final de todo, que ya se ha terminado todo, que ya no hay nada más que hacer, y, y no es así. Eh, se ha terminado con una persona, pero podemos conocer a otra persona y volver a tener otra historia, incluso mejor que la anterior. Y luego los capítulos, digamos, más importantes sería el de si tu ex pareja era una persona tóxica, que pasa mucho también desgraciadamente, lo que hay que hacer y lo que no debes hacer, eso sobre todo, en la parte central del libro. ...y bueno, pues otros capítulos también... ...como eh, lo que te das cuenta, ¿no?... ...cuando termina la ruptura... ...te das cuenta de muchas cosas... ...que cuando estás metida en la relación... Eh, ...bueno, estás metido evidentemente... ...hay muchas cosas que... ...no es que no veas, no quieres ver... ...digamos, y cuando ya sales de la relación... ...es cuando te das cuenta de todo. Juan, ¿tanto te marcó aquella relación... ...como para escribir este libro? Bueno, no es que me marcase... Eh, ...es que me hizo abrir los ojos... ...porque sí. yo pensaba hasta ese, hasta ese punto... ...cuando estaba con esa persona que todo era maravilloso... ...que no podía fallar, que iba a durar para siempre... ...que no digo que no se dure para siempre, pero... ...yo tenía, digamos, una mentalidad y una forma de ver las cosas... ...y me pensaba que todo era perfecto, que nunca pasaría nada... ...que, que la relación era irrompible... ...entonces cuando tuve la ruptura me di cuenta de que... ...tanto ella como yo hicimos cosas mal... ...de que pensaba las cosas de una manera y son de otra... ...digamos de que no, no quise ver la realidad... Sino que me vi las cosas de una manera que yo quería y no como realmente son Entonces no fue marcar, fue más que nada eso El sí. darme cuenta de que las cosas son de otra manera Y de que la vida no, no siempre dura todo De que no siempre todo está perfecto ni que todo está maravilloso eh, En este primer libro da paso a un segundo libro ¿Cómo ¿Sí? cómo, ¿Por qué decides escribir el segundo libro, Juan? Bueno, el primer libro como trata el tema de la ruptura sí. y hay gente que me decía pero es que yo estoy muy bien con mi pareja o me decían, sí. es que yo no tengo pareja y bueno, yo creo que habrá que tocar el tema desde los tres puntos el antes de estar con alguien, el durante y el después, entonces ha sido un poco al revés, lo he hecho, digamos, otra vez porque esta la ruptura es el después sí. luego hice el de nosotros dos cómo mantener la pareja que es el segundo libro y que es durante la relación que también cuando he tenido la relación con alguien, pues He aprendido también muchas cosas que tampoco, digamos, vamos a llamarlo, tampoco le echaba mucha cuenta a eso. Y entonces, en ese libro, pues lo que lo, lo que cuento es eso, es prácticamente las cosas que también se deben hacer y evitar cuando estás con alguien. Y decidí, pues, que eso, que después de la ruptura, también había que intentar, digamos, evitar la ruptura con ese segundo libro. ¿Cómo mantener la pareja? Es el subtítulo de, de este segundo libro. Nosotros dos, ¿cómo mantener la pareja? Sí, eso es. Eh, Juan, después viene un tercer libro. Así no. Sí. Errores al conocer a alguien. Correcto. Ese es el tercer libro. Sí, ese libro lo escribí hace poco más de un año. Y como te he comentado, pues yendo al revés, este sería el antes de estar con alguien. Y es también pues lo que he ido aprendiendo con mis años de conocer gente. A ver, a ver siempre digo en el libro que no me he dedicado a estar con una, con otra, con otra, pero que siempre se conoce a gente y siempre se aprenden muchas cosas. Y también he aprendido pues muchos errores que yo he cometido, cosas que hice que no debía o cosas que no hice en su momento. Y las cuento en el libro. Y son errores que también, eh, pues, bueno, me ha dicho mucha gente que lo ha leído que sí, que, que llevo toda la razón. Y siempre digo que seguro que uno de los errores que pongo muchos en el libro lo hemos cometido todos. Exactamente. Bueno, pues pa hemos conocido un poco tu obra, pero ahora te queremos conocer a ti. ¿Quién es Juan Bustamante? Pues mira, yo, como se suele decir, soy un, un currante más. Eh, me dedico a varias cosas, aparte de escribir los libros, pues también soy fotógrafo. Eh, me dedico a la fotografía de, de paisajes y de modelos, por aquí, por la zona de Huelva. Por ahí por Sevilla, la verdad es que todavía no he estado, pero la verdad es que sería interesante a ver si puedo acercarme por allí también y sí. seguro que fotografiar... Aquella zona tiene que ser muy interesante, no he tenido el placer de estar por allí en, en paradas, pero mira, me encantaría, así que a ver, a ver si voy algún día y puedo hacer algún reportaje por allí. Y aparte de eso, bueno, pues me dedico a la telefonía móvil, trabajo aquí en el Carrefour y, y nada, pues es un poco, hago un poco de todo, ¿no? A eso me dedico. Juan, a la hora de escribir, ¿siempre plasmas tus vivencias? ¿O tienes pensado, ya una vez que has acabado esta trilogía, otro tipo de, de libro bueno, cuando yo escribo, como te he comentado, lo que hago es más que nada contar mi experiencia. Es verdad que no me centro en mí, ni mucho menos, porque si no diría la gente, bueno, a mí no importa la vida de ese hombre, ¿no? Pero cuento en mi libro lo que nos ha pasado a todos. Sí. Porque, porque seguro que muchas de las experiencias que, que me han pasado a mí, pues le ha pasado a cualquier persona, ¿no? Entonces, en los libros lo que intento es, eh, como me dice mucha gente cuando leen, que se sientan identificados. O sea, que cuando lean el libro digan, es verdad, esto me ha pasado a mí. Eh, yo he pasado por esto. Y los libros, pues, eh, lo que cuento son algunos casos que me han ocurrido a mí para dar pie a la historia que estoy contando en el libro. Me pasó esto y en base a esto, pues, hice esto. Y en cuanto a otro libro, pues, eh, estoy con el cuarto libro, eh, lo estoy escribiendo, todavía va a tardar un poco porque no sí. tengo mucho tiempo, eh, estoy un poco con el trabajo un poco, digamos, ocupado. Y, y nada, pues el cuarto libro tengo pensado que se titule eh, Cómo encontrar en nuestra felicidad, ¿no? Es un poco, digamos, qué es lo que podemos hacer para ser más felices o cada vez más felices, y esa es la idea. Así que aquí a por este cuarto libro, que se, ya se separa un poquito del tema de parejas, porque yo creo que ya he contado todo lo que tenía que contar con esos uh -huh. tres libros, y vamos a hacer alguna cosita un poco diferente. Hasta el punto, Juan, que ha sido, me parece muy curioso esto Bautizado como el doctor del amor Sí, bueno, <risa> esto es algo curioso porque algunos de mis amigos Y así mi gente más cercana, claro, como en los libros Nada más que hablo del tema de pareja y demás Y, y ayudando a gente, que, que bueno, siempre he recibido Que me ha llamado la atención mensajes de gente No de España, sino incluso de fuera de España De Argentina, de Brasil y demás Que han comprado incluso el libro, me ha sorprendido Por Amazon, como he comentado y bueno, me mandan algunas consulta oye, que me ha pasado esto, que mi pareja después de un año está distante, que puedo hacer. Y a ver, no es que yo sea aquí un experto total, pero sí eh, me ha aprendido muchísimo, eh, que bueno, que digamos, he manejado muchas situaciones. Y bueno, me ha puesto el doctor amor por eso, ¿no? Como ven, que soy alguien que intenta ayudar cuando va mal y cuando las relaciones fallan, o cuando hay problemas, o cuando se han terminado o incluso cuando están en relación, pues es el apoyo que me han puesto. Pero bueno, y yo siempre digo que si le sirve a la gente mis libros, les ayuda, o por lo menos les entretiene, pues con eso ya me conformo, la verdad. Bueno, la verdad que esto es positivo, que te digan el doctor amor es positivo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Prefiero que me digan eso a que me digan doctor de otra cosa, la verdad. Exactamente. ¿Tú imaginabas, Juan, que iba a acabar siendo escritor? ¿Lo pensaste alguna vez? Pues mira, la verdad es que no, ¿eh? la verdad es que lo de escritor, de hecho lo he comentado algunas vez con mis amigos, digo, oye, si me llegas a decir cuando estaba con esa persona que estuve que iba a escribir un libro, te hubiera dicho que estabas loco, digo, bueno, ¿pero qué dices? Yo quería escribir un libro si yo no he escrito un libro en mi vida, es que no, yo no sabía nada, yo cuando empecé a escribir, eh, es que no tenía ni idea de qué había que hacer, ni dónde publicarlo, ni cómo, y tuve que informarme, o sea, por internet me puse a mirar que cómo se publicaba un libro, a investigar y... Y la verdad es que no, para nada. Para nada tenía pensado serlo. Esto fue un poco de la noche a la mañana, que yo empezó a, digamos, a ir naciendo, a ir agrandándose cada vez más. Y bueno, pues hemos llegado hasta aquí, que, que la verdad es que se agradece también. Yo, por lo, por ejemplo, os agradezco mucho que os hayáis interesado en, en mi trabajo. Se agradece mucho y, y nada yo encantado de, de atenderos. Y ya digo, pues algo que no pensé, pero que ahí está. Y ha pasado. Especialmente, Juan, ¿a quién van dirigidos tus libros? ¿Hay algún tipo de gente en particular? ¿O bueno, mis que... libros sí. van dirigidos, pues como los títulos dicen, ¿no? El primero, por ejemplo, a personas que han tenido una ruptura y que están pasándolo muy mal, que como ya he comentado, pues el sentimiento es eso, de mucha tristeza, de mucho dolor, muchos recuerdos, no tienes ganas de salir, ni de comer, ni de hacer nada. Mis libros son un poco una especie de, vamos a llamarlo de aspirina ¿no? para aliviar o curar un poco ¿no? y que tú puedas tirar del libro y cuando te sientas solo o sola porque el libro está todo el mundo eh, pues oye, puedas leerlo y, y digamos te alivie, te ayude un poquito a salir, es un poco pues, como una cuerda ¿no? que tira un poquito de ti para que salgas al aire de ese pozo eh, el libro de mantener a la pareja es para intentar, como he dicho antes que la pareja vaya lo mejor posible que la gente aprenda a convivir en pareja que me al egoísmo que hay mucho desgraciadamente mucho egoísmo y a las parejas siempre sí. se piensa más en sí mismo que en tu pareja y el libro de conocer a alguien pues para que cuando estés conociendo a alguien hombre pues intentes cometer lo menos errores posible mm, a ver yo digo que mis libros no son infalibles eso lo dejo claro que no son perfectos ni son infalibles habrá gente que le guste más gente que le guste menos pero por lo menos en mis libros pues lo que intento es eso es ayudar intento hacer que la gente reflexione sobre todo se dé cuenta de las cosas y entonces mi libro va dirigido a ese tipo de personas, a personas que necesitan esos tres temas que toco en cada libro. Juan, no vamos a desvelar el contenido porque tampoco es el sitio. El sitio es a comprar el libro y, y leerlo. Pero, por ejemplo, en el primer libro, ¿y ahora qué? Claves para superar una ruptura. Dime una clave. Mira, te puedo comentar algunas. No tengo problema, no te preocupes. Eh, a ver, por ejemplo... Eh, cosas que hay que hacer. Pues yo siempre digo que aparte de lo de salir, que es lo típico, no, tienes que salir por ahí. Pues una de las primeras cosas que debes que hacer es eh, sentarte a reflexionar sí. y a preguntarte a ti mismo qué es lo que yo hice, porque en mi caso fue por la ruptura, por, por engaño, por cuernos, como se dice, que está también desgraciadamente muy de moda. Entonces yo pensé y me dije a mí mismo, a ver, esta persona me ha engañado por otra. Eh, ¿Merece la pena...? No, eh, ¿tengo que estar llorando y sufriendo por ella cuando ella está con otro y pasándose bien? No. ¿Te ¿Puedo encontrar otra persona? Sí. Entonces es un poco como autoconvencerse de que no merece la pena que estés mal por una persona que te ha cambiado por otra. Eh, porque realmente lo único que estás haciendo es, eh, digamos, estar mal tú sí. y seguir estando mal tú y haciéndote daño a ti mismo, ¿no? Entonces una de las claves sería esa, el, digamos, ver la realidad, abrir los ojos y darte cuenta de que no merece la pena que te quedes en casa llorando, ni recordando, ni sin salir, ni sin comer, ni nada. Otra, pues hacer cosas nuevas, hobbies nuevos. Yo, por ejemplo, empecé precisamente con la fotografía. Digo, voy a hacer otra cosa para distraerme. Y me vino muy bien. Empecé con la fotografía, empecé a estudiar temas de fotografía, me fui a hacer fotos de paisajes. Y oye me di cuenta de que estaba distraído y encima me traía buen trabajo a casa. Y cada vez he ido más hasta que se ha convertido también en otro de mis trabajos. Entonces es aprovechar digamos el dolor, la pena y, y el momento malo para resurgir, como se suele decir, reinventarte y para volver siendo tú, pero de una versión mejorada. ¿no? Entonces hacer cosas muchas cosas, distraerte, apuntarte cualquier cosa, eh, cosas que no se debe hacer, pues evidentemente quedarte en casa viendo los vídeos, ponerte a, a seguir a esa persona por la calle, investigarla, ponerte a mirarle su Facebook, su WhatsApp y demás. O sea, todo lo que te haga daño, te recuerde a esa persona, y te haga no avanzar, y te haga no superarlo, lo tienes que evitar por completo. Uh -huh. O sea, nada de hacer eso porque si esa persona no vuelve, pues, eh, o sea, sabe dónde vives. Tiene tu teléfono y sabe cómo encontrarte. Entonces, si no te busca, es porque ya no quiere estar contigo. ¿Y para qué quieres estar con una persona que ya no te busca? ¿Y por qué llorar por una persona que ya no te quiere? Entonces, es lo que intento en mi libro, ¿no? Eh, que la gente eso, abra los ojos y se den cuenta de que cuando ya una persona te ha dejado, mmm, no pasa nada, la vida sigue. Igual que cuando antes de estar con esa persona hacías tu vida, pues ahora también. Juan, por lo que estoy escuchando también este libro, en gran medida se puede aplicar a personas que hayan perdido un ser querido. Bueno, no está orientado a eso. Ya, realidad, pero, pero, pero los consejos también pero... pueden servir. Varios de los consejos que nos has dado también pueden servir. ¿En no quedarte encerrado? ¿En no no en busca, bueno, buscar sí, algún tipo de sí, eh, algo Algo relacionado puede estar, sí Está más relacionado en perder a alguien, me refiero... Sí, sí, sí, sí, de pareja, pero, pero en el caso de, de fallecimiento, hombre Sí, también hay cosas que son parecidas Lo de que no quedarte sí. encerrado y demás Y hacer hobbies también te puede valer sí, sí, sí En realidad, sí. bueno, es cierto lo que tú dices Porque en realidad es verdad es Que un cuando duelo. tenemos una ruptura es una pérdida y se siente algo parecido sí. al, al fallecimiento de un familiar, aunque suene fuerte decirlo, pero es verdad que el sentimiento es un poco parecido, porque estamos muy tristes, lo pasamos muy mal, sí. estamos muy agobiados, no sabemos qué hacer, y es cierto, sí, un poco sí. Exactamente, bueno, pues nos has desvelado alguna de las claves del primer libro, ¿y ahora qué? Voy a abusar de ti, nosotros dos, ¿cómo mantener la pareja? ¿Alguna clave también, Juan? Nada, no, yo encantado, no te preocupes. Eh, a ver, pues del segundo libro, pues cómo mantener la pareja, pues por ejemplo, consejos que doy de qué hacer, pues que no se caiga en la monotonía, hacer cosas diferentes en la pareja, es decir, nada de quedarse siempre en casa viendo películas o yendo a comer siempre al mismo restaurante, hacer cosas distintas. Eh, vámonos a la playa, el fin de semana siguiente vámonos a la sierra, el otro sí nos quedamos en casa, el siguiente nos vamos a, no sé, nos vamos de senderismo se te van a hacer miles y miles de cosas. Entonces, yo no entiendo por qué mucha gente cae en la monotonía de todos los fines de semana lo mismo, el sábado en casa viendo una película. Sí. Claro, al principio es muy bonito, pero cuando va pasando el tiempo se va quemando, va desgastando y va aburriendo. Es normal, es como si todos los días comes espaguetis. El primer día te gustan, el segundo día también, pero ya el cuarto día ya empiezas a cogerle asco a los espaguetis. ¿no? Sí. Entonces, entonces, por ejemplo, esa sería una de las claves para mantener a pareja. Por supuesto, respetarse. Eh, bueno, en el libro pongo CCR, que es confianza, comunicación y respeto. Son las tres cosas que no se pueden perder en la pareja. Tiene que haber confianza, nada de estar... es eh, que si te he visto en línea no me has escrito, estarás hablando con otra o con otro, que si le voy a espiarle el Facebook de qué pasa, sin que la otra persona te haya hecho nada. ¿eh? La comunicación fundamental, si te pasa algo con tu pareja hay que decírselo al momento, no solo hay que decirse lo bueno, hay que decirse también lo malo, porque claro, lo bueno es muy bonito pero lo malo el gran error es que mucha gente se calla lo malo se va formando una, una bola cada vez más grande y llega un día en que explota y te resulta todo y te dice porque tú hace dos semanas me dijiste esto sí. y dices tú hace dos semanas y por qué no me lo has comentado ahora entonces comunicarse siempre todo y al momento sea bueno sea malo y el respeto por supuesto nada de gritarse nada de insultarse nada de reírse de la otra persona es decir ...haciendo esas tres cosas funciona seguro la pareja... ...en el momento que falla una de las tres... ...la pareja se acaba... ...y luego lo que no se debe hacer en pareja... ...pues esto que he comentado... ...que no falta ni la comunicación... ...ni la confianza ni el respeto... ...y por supuesto pues... ...esto de que hace mucha gente de... ...estoy con alguien pero hago mi vida... ...a ver, pues, yo creo que si estás con alguien... ...si te comprometes a estar con alguien... ...pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas... ...sus ventajas y sus inconvenientes... Y bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Que, que, no se hacen en, que no se deben hacer en la pareja Y que desgraciadamente veo que se hacen hoy Pero esto yo creo que resumiéndolo un poco Es lo más importante uh -huh. Bueno, pues vamos ya con, con el último Así no Errores al cometer a alguien Al conocer, perdón, al conocer a alguien pues eh, este libro tiene... Bueno, tuve que parar de poner errores porque hay tantísimos errores que yo los he cometido porque yo lo, lo digo en el libro, soy el primero que digo en el libro que eh, yo, todo lo que pongo, que lo hice yo. O sea, que me tira pata yo. Pues hay muchísimos. Eh, voy a comentar varios. Por ejemplo, eh, uno de ellos es el ir demasiado rápido. O sea, empiezas con alguien y a la semana ya te presento a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, a mis primos, entras en mi casa, te quedas a cenar... Sí. Bueno, yo siempre digo, pero ¿qué prisa hay? ¿Por qué se corre tanto? O, o se, incluso en las redes sociales, ya en Facebook, a la semana se pone, tiene una relación con tal. Mm, las fotos en WhatsApp, ya se van poniendo fotos en WhatsApp los dos juntos, de una semana solo. Es todo como muy, muy acelerado, todo muy rápido. Yo siempre digo que todo lo que sube tan rápido, baja igual. Pues hoy veo que la gente tiene mucha prisa. O sea, todo lo quieren ya. Ya somos pareja, de una semana, ya conocen a mi familia y ya Todo. Y claro, luego que pasa? Que se van conociendo y se van dando cuenta de que a lo mejor no son tan compatibles y vienen los problemas. Y te acaba, se acaba estrellando todo, ¿no? Entonces ese es uno de los errores. Otro de los errores, hablar de los ex. Me parece fatal que hay gente que estás conociéndola el primer día o el segundo día y te empieza a decir no, pues yo con mi ex vine aquí a comer. Y dices tú, bueno, ¿pero por qué me hablas de tu ex? Ni yo conocía a tu ex, ni tu ex me conocía a mí. Estás mezclando el pasado con el presente, aquello ya se terminó y a mí me han preguntado algunas veces que con quién había estado y cuánto había durado. Y yo siempre he dicho, bueno, pero ¿qué importa con quién estuve o cuánto dure Si lo que realmente importa es que ahora estoy contigo y ahora te estoy conociendo a ti. Entonces, que tú me preguntes por el pasado no soluciona nada ni cambia nada. Entonces, que yo te diga que estuve con la anterior dos años no quiere decir que vaya a durar contigo dos años. A lo mejor duro más o duro menos. Entonces, no entiendo por qué la gente... Eh, intenta eso, mezclar el pasado con el presente Yo no pregunto por los ex Porque no me interesa Yo no quiero saber tu vida de antes A mí me interesa tu vida de ahora para adelante No tu vida de ahora para detrás Porque no te conocía Y es otro gran error que, que comete la gente ¿no? uh -huh. Y bueno, pues hay muchos más ¿no? que, sí, sí. en el libro, que van por ahí Y que más o menos pues Es, es la temática digamos de ese libro ¿no? La verdad Juan Que al escucharte entran ganas De, de tener los tres libros De verdad que sí y de, sí, muchas gracias Y de y de tener ya el cuarto el Cómo encontrar nuestra felicidad Por cierto sí, y... ya, ya está todo el mundo diciendo cuando lo voy a sacar? Digo, bueno, ahora es que tengo menos tiempo Ahora, digo, es que por trabajo Dando un poquito saturado eh, Ayer mismo estuve en Madrid por trabajo y, y es que no paro Pero cuando pueda Lo antes posible Prometo que estará el cuarto libro en la calle ¿De cara a la Navidad podría ser? ¿O es pronto? Eh, bueno, aquí a Navidad lo intentaré, todavía quedan unos meses, sí. voy a intentar darle un poquito de, de rapidez, como se dice, un poquito de vida Y, pero bueno, si no está en Navidad, seguro, seguro y prometido que para el 2019, para principios principio del 2019, para la primavera, estará el cuarto libro eh, estos libros los podemos encontrar, como hemos dicho anteriormente, en cualquier centro comercial, ¿no? Y también a través de Amazon, ¿no? Sí, la mayoría de la gente me comenta y yo lo recomiendo, aunque parece que le, parezca que lo estoy haciendo publicidad, pero no sí. es así. Pero recomiendo que lo pidan por Amazon porque se lo mandan a casa en poco tiempo y la mayoría de la gente lo ha pedido por ahí, me han dicho que no han tenido problema, que lo encuentren, que está en, ¿no? porque siempre está en stock. De todas formas, eh, también en muchas librerías lo hay, eso es cuestión de acercarse a la librería. Allí, por ejemplo, en Parada se acerca a la librería que hay allí o a alguna sí. papelería y preguntan, oye tenéis este libro o podéis traerme este libro, y yo creo que no habrá ningún problema. Hasta ahora la verdad que, vamos, lo ha tenido mucha gente, lo han pedido, y bueno, en el Corte Inglés, en snack en Amazon, y ya digo, en librerías también, también está. Nos comentaba Juan que también otra de tus pasiones es la fotografía. Fotografía sí, sí. De, de paisaje, fotografía, cuéntame un poquito de esto, que es un tema también muy interesante. Pues mira, eh, yo empecé haciendo fotografía de paisaje, tengo sí. mi página, bueno, estoy, decir que estoy en Facebook, me puede seguir cualquier persona en Facebook, Juan Bustamante López, me pueden buscar, y ahí tengo puesto mi enlace de mi página profesional, que se llama Flickr, que resonará a, a lo mejor a alguna gente, que es una sí. página donde los fotógrafos suben sus trabajos, y ahí tengo puesto todos mis trabajos fotográficos, y empecé haciendo paisajes de, o sea, fotos de paisaje, eh, por aquí por la zona de Huelva y alrededores y bueno, paisajes de todo tipo de atardeceres, de, de plantas, de flores de, de senderismo, incluso he estado también de senderismo ya en un par de ocasiones y luego pues bueno, empecé también con el tema de, de fotografías a modelos sí. y también he hecho reportajes a ya muchas modelos y bueno, pues ahí estamos la verdad es que quiero hacer una exposición aquí en, por la zona de Huelva por Sevilla pues mira también me gustaría por aquella zona también hacer alguna exposición claro que sí y bueno, y bueno pues yo encantado yo si me reclaman o quieren ver mis trabajos por allí pues yo eh, sin problema los muestro y nada más que nada pues eso me dedico a, eso, a esas dos temáticas he hecho alguna algún reportaje de boda y demás pero bueno sinceramente no digamos que no es mi campo si sí. más el tema de si lo tengo que hacer lo hago por supuesto pero prefiero más el campo de fotografía paisajística y de, y de modelos, que es lo que llevo llevo ya casi cuatro años en ello y ya digamos es lo que estoy más especializado. ¿En eh, monumentos también te, te gusta fotografiar? Sí, Darle claro. monumentos? Claro que sí, monumentos, pueblos. Eh, yeah. He hecho fotografías, ya digo, de, de pueblos también, de senderismo en pueblos, sí, claro, uh -huh. también. Pues mira, aquí tenemos un, una casa muy curiosa es un palacio nazarí, es una réplica de la Alhambra, es una maravilla. Ah, muy bonito, muy bonito. Es una maravilla, el Carmen de los Arrayanes, y es para fotografiar, Ajá. es una maravilla. Pues nada, me lo así, apunto, me lo apunto. Así que si un día te animas, y también al lado tenemos el Templo de San Eutropio, y bueno, el centro del pueblo, donde también podría hacer buena fotografía. Así que si un día te decides, bienvenido sea a nuestro pueblo, Juan. Pues muchas gracias, claro que sí, Pues me lo voy a apuntar, ya digo que esa zona no la conozco, están en algunos pueblos de Sevilla, pero en concreto por allí no, y bueno, sí, habrá que ir, claro que sí, hay claro que expandir, digamos, eh, el horizonte y hay que hacer fotos de un poquito más, más lejos, claro que sí. Exactamente, aquí tenemos también la Campiña Sevillana muchos pueblos, tenemos al lado Araal, Marchena con el Arco de la Rosa y numerosos templos, Carmona que tiene un patrimonio monumental impresionante, Écija, en fin, que por aquí te iban por, sí. por a entretener. Sí, yo creo que voy a tener que hacer una ruta, voy a tener que, que hacer un poco como la Vuelta Ciclista, ¿no? Empezar pueblo a <risa> pueblo. Sí, la ruta de la Campiña Sevillana. <risa> sí, muy interesante, pues la verdad es que sí, ¿eh? lo, lo apunto y, y lo dejo pendiente, claro que sí. Claro que sí. Eh, Juan, para terminar, como tú abarcas diferentes temas, escritor, fotógrafo, también hubo un tiempo en que posaste como modelo, ¿no? Bueno, esto es una historia un poco curiosa porque eso fue una tienda de aquí de Huelva que, que es de trajes de hombre, así como de ceremonia y demás. Sí. Y bueno, como ya digo, pues me dieron en el Facebook que es donde subo todos mis trabajos, entrevistas, mi poco, vamos, a lo que me dedico, a, fot a la fotografía y, y los libros. Y claro, como yo subo mis propios reportajes, porque yo incluso me hago mis propios reportajes así, digamos, en plan modelo. Pero vamos, no es porque yo me quiera dedicar a eso, sino, no sé, me gusta tener, digamos, sí. fotografías decentes, como yo digo, no la típica fotografía de andar por casa, y, y nada, pues vieron mi fotografía se pusieron en contacto conmigo, que si yo era modelo, digo, pues mira, no, la verdad es que no soy modelo, más bien al revés, soy el que está detrás de la cámara. Y me dijeron, oye, pues mira, estamos pensando en sacar la nueva colección de trajes de hombre, de ahora de primavera, si te interesa, y cosas y demás, en fin, sacar nuestra colección, total, que... Que hablé con ellos y nada, pues les dije que, que yo mismo podía hacerme el reportaje y nada, pues estuve estudiando el asunto, eh, hicimos el, el reportaje aquí en la zona, no sé si la conoceréis, la zona de las rabias, de sí. las carabelas. Sí, sí. Y, y nos hicimos el reportaje aquí, vamos bueno, me reportajes el reportaje aquí y bueno, la verdad es que quedó bastante bien. Y fue una experiencia porque poseo un modelo real por una vez, pero bueno, ya digo que no es precisamente lo que yo vaya buscando, pero estuvo bien, fue curioso probar otra cosa nueva. Pero bueno, una curiosidad también dentro de tu trayectoria. La verdad. Sí, es que totalmente. Sí. Digamos que para añadirlo al currículum. Exactamente. <risa> eh, y gracias a las redes sociales. ¿Tú cómo ves las redes sociales? ¿Positiva o negativa? ¿Qué la es de negativo y de positivo, Juan? Pues mira, una buena pregunta que además comento nuevo en el libro. Eh, pues mira, las redes sociales. Sí. Yo creo que depende del uso que le des. Digo en uno de los libros que esto es como, este ejemplo, aunque sea un poco así fuerte, pero como un cuchillo. Un cuchillo puede servir o para cortar carne o para matar a alguien. Digo, depende del uso que tú le des. Pues las redes sociales es lo mismo. Las redes sociales son buenas y malas a la vez. Buenas porque eh, permite expandir tu trabajo, como pasa con, en mi caso, con los sí. libros y la fotografía. Eh, incluso para conectar con gente de lejos o para encontrar a gente que no veías hace mucho. Pero también, desgraciadamente, es malo porque hay mucha gente que no sabe usar bien las redes sociales y las usan pues para molestar, para insultar, para criticar, eh, para hacerse percibir falso, para engañar también, desgraciadamente, ¿eh? para engañar a la pareja. Entonces, mmm, el problema es, evidentemente, de la gente que no sabe usarlas bien. Pero las redes sociales, si se usan bien, pues son un muy buen instrumento y, y yo creo que son bastante positivas, pero claro. El problema es que la mayoría de la gente no las usa bien. Pero bueno, eso ya digo que no es culpa de las redes sociales, de las personas. Y para terminar, Juan, te voy a pedir un mensaje positivo. Pues eh, yo creo que el mensaje positivo es que siempre pase lo que te pase, sea de pareja, de con tu trabajo lo que sea, que pienses que siempre encontrarás algo mejor, que siempre llegará algo mejor, que cuando las cosas pasan, ...y cuando se acaba algo... ...ya sea tu trabajo, tu pareja... ...o cualquier cosa... ...que siempre hay que pensar... ...que llegará otra cosa... ...que no debemos vivir del pasado... ...yo siempre digo a la gente... ...que el pasado pasado es... ...que no debemos estar mirando para atrás... ...como digo... ...siempre digo esta frase de que... ...mirar para atrás solo para aparcar el coche... Sí. ...nada más... ...y que siempre hay que mirar para adelante... ...que no pasa nada si... ...si has fracasado algo en tu vida... ...que, que la vida sigue... ...y que la vida son etapas... ...tenemos que tener en cuenta que, que todo tiene un principio y todo tiene un final... Eh, ...de hecho nuestra propia vida es así... ...nosotros nacemos y un día morimos... ...entonces debemos vivir la vida... ...disfrutar del presente... ...que todo el mundo disfruta del presente siempre... ...y que como también leí muy bien una frase muy buena... ...que decía que vivimos preocupados por el pasado... ...y con la incertidumbre del futuro... ...y que nunca disfrutamos el presente... ...y lo que debemos hacer es eso... Es disfrutar del hoy del mañana ya veremos y el pasado ya pasó, así que eh, siempre eso, mirando al hoy el mañana ya se verá y el pasado pues ya terminó Pues nos quedamos con ese mensaje positivo muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Radio Futuro y Juan, estamos pendientes de ese cuarto libro, cómo encontrar nuestra felicidad y estaremos atentos también a, a él y te emplazamos a una nueva entrevista para que lo presentes aquí con nosotros también bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por haber, haber contado conmigo. Ha sido un placer también. Eh, os mando un abrazo a todos, eh, a todos los oyentes. Eh, no paséis mucho calor. Uf. Y, nada, y nada, por supuesto, cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Así que nada, que paséis un buen verano, lo que quiera de verano. Y un abrazo para todos. Un abrazo y gracias. Gracias por esos consejos que nos das a través de tus libros, Juan. Estamos muy contacto. un placer. Un Hasta placer. Pronto. Hasta pronto. ...bueno pues Juan Bustamante López... ...desde Huelva nos presentaba sus tres libros... ...y ahora qué, claves para superar una ruptura... ...nosotros dos, como mantener la pareja... ...y así no, errores al conocer a alguien... ...también nos daba un pequeño avance... ...el libro que bueno, está ya a puntito de salir... ...en unos meses, cómo encontrar nuestra felicidad... ...estaremos atentos como lo hemos dicho... ...a este nuevo libro, porque la verdad que nos ha encantado... ...tenerlo con nosotros... ...y que nos cuente todas estas cositas...